De 11 posibles de puerco que tenemos allá. Y yo fui a medio ambiente. Hemos ido más de 8 veces. Y no hacen nada. El olor de puerco lo tiene angustiado. La mamá vino, mía, vino de Miami. No pudo dormir allá en mi casa. tuvo que irse para un hotel. Entonces hemos ido a medio ambiente más de 100 veces. que ellos van a hacer? Que van a trabajar y no hacen nada. Entonces yo hice esto para caer preso, para declarar eso. Fui a, yo fui a medio ambiente a hacerle un show para esto, para que me necesitan peso. Un show joder, presión. Bueno, un show es, eh, como te digo, eh, una, presión. una presión. Para yo caer peso, para, para, que, me, para que todos me escuchen en San Francisco de Macorís. Hay muchos, son 11 posibles. ¿No en el sector de la caoba. Hay, hay alrededor de 50 casas. No aguantamos más este malo vez. Vez. Sí, muchas veces. O sea, usted yo preso, pagamos la atención. Sí, pero. Por eso me van a tener que soltar ahorita mismo. ¿Y qué tipo de show? Porque yo estoy defendiendo el sector de la caoba y que me escuchen los que viven allá. ¿Pero por condicio de qué, qué tienes que está detenido? ¿Aparte de lo que medio ambiente? ¿Le faltaba respeto a alguna autoridad? ¿o? Sí, sí, yo fui a eso. A faltarle respeto para que me metan peso. para, para, que, yo, para que me escuchen. ¿No no, ¿Cuál es para que... no, no, imposible. Yo estoy luchando por la salud. ¿Por la salud? No, mi nombre lo... No. no lo puedo decir. Oye, no, claro. pues me conocen, te faltan como a que...